El dinero es un tema difícil, principalmente porque nuestras actitudes hacia él están arraigadas en nuestra mente desde la infancia, por lo que a menudo es difícil cambiarlas. Pero eso no significa que sea imposible. Siempre hay algo que puede ayudarnos a desarrollar una mejor actitud hacia el dinero, la prosperidad y la abundancia. Las afirmaciones positivas son una herramienta que nos ayudará a mejorar nuestra actitud hacia el dinero y la prosperidad. Por lo tanto, te invitamos a integrar los siguientes decretos para la prosperidad y el éxito financiero en tu rutina diaria. dinero y el dinero me ama dinero y el dinero me dinero y el dinero soy un imán de dinero soy un imán de dinero soy un imán tengo más que suficiente dinero más que suficiente más que suficiente mi conciencia hacia el dinero va hacia hacia el dinero va hacia hacia el dinero tengo el poder de atraer dinero Veo prosperidad en todos Veo lados a donde voy. Mi conciencia con respecto al dinero, dinero siempre está creciendo y me mantiene rodeada de dinero. Mi cuenta de banco está llena de, de, dinero. de, está llena de dinero. Tengo una mentalidad positiva Tengo hacia el dinero. dinero. El universo me da dinero constantemente. Me con Soy merecedora de abundancia. Soy merecedora de abundancia. Soy capaz de dar abundantemente, a otros, de dar abundantemente a otros, y abundancia. a mí Mis ingresos son mayores, mis mis son mayores que mis gastos. Son mayores que Atraigo Prosperidad como un imán poderoso. Como un poderoso. Me siento rica. Me siento rica. Es fácil para mí abrirme a la prosperidad. Creo prosperidad en mi vida. Tengo el poder para atraer dinero. Soy merecedora de tener abundancia y prosperidad en mi vida. Todos los días estoy atrayendo más y más dinero. Permito que mis ingresos se expandan constantemente y siempre vivo en comodidad y felicidad. Soy próspera, abundante y feliz. Mi cuenta de banco siempre está creciendo. siempre está creciendo. Atraigo dinero naturalmente. El dinero es una parte integral de mi vida y nunca se encuentra lejos de mí. Todo el universo está conspirando para hacerme mucho más próspera y feliz. La prosperidad y abundancia vienen a mí fácilmente. El éxito financiero es mío y lo acepto ahora mismo. Estoy atrayendo toda la abundancia que deseo a mi vida fácilmente. Atraigo dinero fácilmente. Mis ingresos son cada vez más, y son cada vez más. Soy abundante para dar, soy abundante para dar. Entre más contribuyo hacia los demás, más dinero soy capaz de generar, soy capaz de generar. Estoy agradecido por toda la prosperidad y abundancia que hay en mi vida. Merezco tener prosperidad y abundancia. Cualquier actividad que haga me genera dinero. Mi prosperidad y mi éxito son ilimitados. Tengo más de lo que necesito. Veo felizmente como mis cuentas se pagan en este momento. En este momento, es fácil para mi ser, ser próspera Toda la abundancia que tengo le trae, que le trae felicidad a mi vida La prosperidad está dentro y alrededor mío Mis circunstancias están cambiando y la prosperidad está fluyendo en mi vida este más que suficiente dinero para todos. Atraigo abundancia. El éxito, es mío. El éxito es mío. Tengo más que suficiente abundancia y prosperidad. Mi vida es próspera. Estoy lista para recibir más y más dinero. El dinero fluye hacia mí fácilmente. El dinero fluye fácilmente hacia mí. Estoy atrayendo toda la prosperidad financiera. Estoy agradecido por la amistad en el vida. Estoy recibiendo dinero ahora, Estoy recibiendo dinero ahora, Entre más disfruto la vida, entre más, más, disfruto la vida más dinero produzco. El dinero, el dinero fluye hacia mí fácilmente. El